Hola, hoy en mi canal de Youtube veremos sellos sellos, pero de los originales, de los viejos no de los modernos que hay ahora que se pegan se pegan con celo y con esas cosas, no, los antiguos de toda la vida Y tengo un, un par de álbumes tengo muchos más álbumes, pero no los he puesto porque es que están muy viejos y se pueden romper este, aunque está un poco rojos, que lo he puesto aquí son los que hay este es de este 1977 y de los sellos este de 1984 A ver. están tachados, es que ya los ya están, ya los tengo Porque la mayoría no los tengo porque están en los otros árboles este es el más moderno, así este ya es un poco más del 83 Pero ni los alimentos. bueno estos son los que todavía están que a suificar que hay muchos este es muy mira este es doble bueno está otro de Franco hay muchísimos, tiene muchísimos colores. Este ya es de los modernos, porque este, este, mira. Este ya es de los modernos, porque este, este de este se pega con pegamento o con, con baba. Y este de aquí es una pegatina. Este es de los, de los nuevos de ahora. La pegatina. Este está así. Esta es una pegatina. Vamos a ver los álbumes, les vamos a ver si les vemos enteros A ver si no se me acaban los 15 minutos de poder subir un vídeo Vamos a ver vamos a empezar con el pequeño y terminamos con el grande El grande no está completo Aquí está alguno desplocado Mira, los de Franco el rey todos estos que hay por montones bueno pues así son todas las páginas hay muchos hay de todos los países mira este que está en letras que no se entienden ni nada se ve muy bien está un poco mal enfocado Está en árabe o algo así. Este es de. Mira, Australia. Australia. Australia. Aquí están los de Australia. A ver, otros. Mira, aquí estos son de. Repúblico terretich Menudo nombre. En me su idioma, claro. A ver, este está en otro idioma raro, creo que es ruso. Mira, Colombia. Y luego estos sellos les puedes vender por dinero. Los que están matados, a ver, matados en sentido figurado. Tiene aquí la marquita de que ya han, ya han sido utilizados, valen un dinero. Los que están poco matados, los que están muy matados valen menos. Y los que están sin matar valen menos. Y bueno, vamos a ver el grande. Está un poco más abenado, es que el otro. Un poco más viejo. Ahí están las floricitas. Mira Nicaragua. Nicaragua. Estos son de Rusia. Es mm. No, más posta. Mira, el Sputnik 2. Sputnik, Sputnik. Buh, a ver, mira, estos son posta ropa. Este es de Guatemala, se le muy bien. Guatemala. Este es de Japón, algún sitio de estos. Tiene un pimiente. Es Postelao. Ah, este es el tigre. República de Guinea Ecuatorial. Luego viene aquí el precio. Este vale 0,35. Tigre Asia, lo ponía ahí arriba. A ver, otro que vale diferente. 800, mira, este... Claro que son de diferentes países las monedas Vale, luego este es de Perú Cuba, de Cuba Siempre tengo muchos, no sé por qué Cuba, Cuba Este, Cuba Cuba Cuba, este, este es un 3 Es que la colección viene 1 1, 2, 2 3, 3, 4, 4, 5, 5. Esta es otra colección ya. Y mira, las uvas. la suba. Mira, esta. Magail, posta. Uf. Así, con esto se aprende en muchos países. ¿eh? Mira, este, este es el ejemplo de sello muy matado. A ver, está todo ahí. A ver. Republic o Será cerca de Alemania, por ahí Cuba. Otros de Cuba, bien. Venga, aquí estas que son de Maga Posta. Esta de Maga y Posta, Romania. Joder, Romania. Mi nombre, Uy. son de polska polska ya son de polska son cuatro gracias de... no sé cómo es ¿Qué son? ¿Qué ¿Qué <risa> gracias no creo que le tenía por ahí le veo creo que ya no hay más Pero... a ver pues más cuadros más cuadros creo que ya nada más que tenemos que cuidado porque esto se me queda aquí doblado Mira, que hay otro que está en ¿no? la queda doblada ya luego es muy complicado vamos a ver un poco este, este hay que tiene mucho cuidado este a ver que os enseño el, uno de los más antiguos sellos tengo por ahí este es muy viejo ah, no sé los anuncios. A ver, cuidado. Oh, mira, este es uno de los más antiguos, tiene la crucecita ahí. Es un poco horroroso me lo parece. Bueno, estos ya los tenemos. ¿sí? Pues, me da un poco de miedo ¿sí? este álbum porque está un poco roto y pero vemos el otro. Este... Tiene ya su tiempo y lo que prefiero. No sé. A ver, por aquí. Rafa. Este es de mi padre A ver. Hay algunos que no salieron a la venta, mira estos. No salieron a la venta o que no. No se tiene ninguno. Creo que tengo uno parecido. Este, este, creo. A ver, mira. Este es el más más antiguo que, que tengo. Este de. a ver. A ver, 1873, 1 de julio, corona mural. Sello para impresos, verde-amarillo, bla, bla, bla. Sí, Es más antiguo. Luego ya hay mucho, hasta que encontramos ya por ahí. Este, este es chulo. Pedazo sello. Aquí tenemos toda la colección no vienen. A ver, una cosa interesante. Mira, que reyes, muchos reyes de la corona. Este creo que es Carlos III, otro Carlos, Carlos, Carlos, Carlos. A ver. Estos son más cuadros. Este, este es el Carlos II. Ya se me va acabando el tiempo, así que vamos a acelerar un poco. cepíllate tres minutos, mira. Pegatina. Denticolorín. ¿Qué cosa A ver, a ver si estos ya son más modernos. A ver si están aquí, mira. Cuando se ganó el 82 mundial. Mira, aquí está. Que está, les tenemos los dos. esto con el punto negro de los más antiguos que hay porque tenían un punto en el centro no es que se vea borroso por la cámara, es porque vienen así estos así son super antiguos los más antiguos los más antiguos bueno, se me va acabando el tiempo y no... a ver si lo podemos subir Voy a colocarlo Ahí. Bueno Adiós y hasta el próximo vídeo sus, sus, Suscríbete Y dale like si quieres sus, sus, Suscríbete Bueno, adiós y hasta el próximo vídeo